que se aquí Pasamos a la parte final de la jornada de hoy, una mesa redonda en la que debatiremos sobre el papel de la Administración Pública en el impulso de iniciativas de vivienda colaborativa. Tenemos a Mario, a Isabel, a Iker y se suma a la mesa Jorge Ocari, gerente de Sánchez 21 Sabal Modera e introduce el tema a Ana Aurelia. ¿Sí? ¿Ya se me oye? ¿No? ¿Todavía no? No, no. Igual esto necesita uno o ¿no? ¿Lo activan ellos? Creo. Sí. sí, ahora sí. sí, sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, va a alcanzar el de aprender a y Y después de las cuestiones que hemos eh, estado escuchando antes de la pausa café, quiero agradecer a, a las tres personas que están sentadas en el centro de esta mesa por las aportaciones que habéis hecho y, y, bueno, además muy centradas en la realidad nuestra, ¿no? Porque al final lo que pretendíamos con estas jornadas es que fueran muy prácticas y que, y que podamos ir dibujando escenarios o posibilidades a futuro. A veces eh, nos dice eh, que las administraciones son muy lentas, que, que nos cuesta mucho hacer las cosas, pero lo cierto es que, lo cierto es que cuando entran nuevas definiciones, nuevas cuestiones, pues hay que hacer la arquitectura desde arriba hasta abajo y hay que empezar con los marcos normativos hay que empezar con las posibilidades financieras que muy bien nos ha explicado también eh, Mario y desde la administración lo que intentamos pues, es ir eh, resolviendo obstáculos para que al final cosas que en un momento son complicadas novedosas y que a algunos nos llevan a perder la paciencia pues eh, a partir de un momento pues, puedan entrar con naturalidad en las, en las actuaciones de las, de las ciudades luego hablaremos también eh, sobre algunas actuaciones que, que igual eh, también se han hecho en otras ocasiones y que podríamos, y que podríamos tener en cuenta ¿no? cuando hablamos de viviendas colaborativas. Pero eh, sí que me gustaría bueno, pues centrar, un poquito, centrar un poquito el debate, como decíamos, en Vitoria, en, en qué estamos haciendo en Vitoria. Y, y desde vuestros niveles, desde vuestras diferentes eh, atalayas, porque al fin y al cabo os viene mucha gente, Isabel, en el Sánchez, pues estáis atendiendo eh, mucha gente, vosotros estáis asesorando Iker a unos y a otros, Mario, qué decir de vosotros también, ¿no, Jorge, ¿Qué, qué, ¿qué nivel de demanda veis? O sea, ¿creéis que en este momento eh, tenemos hay, hay una demanda eh, madura en este, en este campo? ¿Y cuál es la relación o qué es, lo que, qué es lo que las personas que demandan este tipo de viviendas pretenden de la Administración? Si también esa relación en este momento si sí está clara, si es confusa, si por una parte piensan que podemos darles cosas que igual todavía no podemos darles. Bueno, un poquito, ¿cómo veis esa, esa relación? Eh, Icar, ¿empezamos contigo? Sí, perfecto. Eh, a ver, yo creo que es un proceso, estamos en estos momentos en un proceso de aprendizaje mutuo. Las administraciones tienen que entender que las necesidades de las viviendas colaborativas, el modelo como tal, no lo van a, no lo van a encontrar en una ficha urbanística. Los planes de, genera, los planes de ordenación urba, urbana aprobados hace 20 o 30 años no venía por ningún lado la vivienda colaborativa. Por tanto, no lo van a encontrar. Entonces, muchas veces las administraciones dicen, como no está, no existe, está prohibido. En vez de decir… Eh, bueno, como no está prohibido, vamos a ver cómo lo hacemos viable, ya que es innovación. Por otra parte, también es un proceso de aprendizaje mutuo para los colectivos, porque muchas veces los colectivos se presentan en una administración y dicen queremos hacer cohousing. Eh, no sé si esperan que suenen violines o algo así. Es decir, hay que... Eh, siempre lo que decimos, y, y cuando hicimos el, el estudio para, para el observatorio de la vivienda, decíamos que los, los colectivos tienen que aprender qué necesita también la ciudad. Eh, las administraciones públicas tienen una serie de necesidades, algunas ya las hemos expuesto eh, y por lo tanto hay que conseguir ese match entre el colectivo dónde quiere poner su proyecto, qué va a aportar a la ciudad para que eh, el entendimiento entre lo público y lo privado sea mucho más fácil es mi eh, Bueno, dos puntualizaciones eh, el plan general futuro, sí. que se aprobó inicialmente en febrero tiene un apunte, pero está muy bien, porque en la normativa de usos ya aparecen nuevos conceptos. Uno de ellos es la vivienda colaborativa, otro es vivienda flexible, creo que se llama, y otro vivienda productiva. Con lo cual, la semillita ya se ha puesto. Entonces, bueno, ahora eh, esperemos que con el trabajo que se está haciendo, ese borrador de ordenanza que tendremos que contrastarlo con el ayuntamiento y ese pozo inicial del plan general, pues podemos eh, emprender un camino. Y luego lo que comentabas de si se acercan iniciativas, bueno, igual luego Jorge lo, lo cuenta mejor, pero sí que teníamos iniciativas en el casco histórico y algunas eh, en distintas partes de la ciudad. Y es muy complejo, porque pues, algunos colectivos pues, eh, lo que querían era pues, un suelo muy barato o, o casi gratis, entonces, claro, las administraciones no pueden eh, ceder, o sea, ceder el suelo, como nos ha contado Mario, sí, pero eh, con, con Y luego Jorge, que se lo sabe mejor, igual, incide en ello. Jorge, pues si quieres, cogerle tu... Sí, ah, bueno, bueno gente, sí, así. sí, sí, sí. Yo estaba aquí tomando unas notas en relación con lo que decía Isabel, ¿no? Nosotros, al menos, yo hablo desde, desde la óptica del Sánchez 21. Para nosotros todo este proceso de la vivienda colaborativa con el que estamos, eh, pues nos sentíamos... ...ilusionados inicialmente, eh, nos ha generado cierta frustración, ¿no? Cientra, cierta frustración interna... ¿no? ...en el sentido de que hemos recibido iniciativas, iniciativas muy interesantes, muy bien trabajadas... Y, ...y hasta donde hemos podido hemos intentado apoyarlas, pero nos hemos encontrado... ...con una serie de, de impedimentos que, que han hecho que no, que no pudiésemos ir más allá... ¿no? Impedimentos urbanísticos, como ha comentado Isabel, ¿no? desde el punto de vista de que bueno, se hablaba de utilizar las parcelas de equipamiento como posible recintos para este tipo de iniciativas, eh, se pidieron informes y es cierto que, que ahora mismo con el plan general que tenemos eh, en vigor pues es, es muy complicado, por no decir imposible, los informes han sido, han sido desfavorables. ¿no? también es cierto que tenemos ahora una excelente oportunidad con la, con la revisión del plan. ¿no? está ya aprobada inicialmente y yo creo que, que, que tiene que ser una herramienta para esto y para otras muchas cosas que necesita Vitoria, clave. ¿no? Y la otra cuestión que nos hemos encontrado ya como sociedad pública es, eh, es, son impedimentos o, o por lo menos cierta complejidad jurídica en cuanto a que lo que gestiona en Sánchez 21 como Sociedad Urbanística Municipal se llama Patrimonio Municipal de Suelo. Es decir, es un, es un concepto que está acuñado eh, en la Ley del Suelo, que eh, también la Ley de, de, la, de Patrimonio de las Administraciones Públicas habla de eso, y dice que es un, eh, es, un recurso, es un recurso que tienen las Administraciones Públicas y las sociedades públicas asociadas que no puede regalarse. Es decir, que... Está para generar eh, mejoras en lo que es el, precisamente el patrimonio municipal de suelo y, y todo lo que está en su entorno, pero que no puede regalarse. ¿Se puede de alguna forma modular? Pues sí, pero no, no tenemos instrumentos ahora mismo jurídicos que eh, nos acoten o nos establezcan hasta dónde podemos... Parte de ese patrimonio municipal de suelo orientarlo a iniciativas de este estilo. ¿no? Y eso es lo que, lo que nos, nos queda por rematar. ¿no? Y en eso estamos trabajando. Estamos hablando dentro del ayuntamiento eh, cómo poder eh, dedicar parte de, de, de, de esa riqueza, entre comillas, esa riqueza pública que tiene nuestra sociedad a iniciativas de este tipo. Y ahí estamos. Sí. Mario, ¿qué tipo de iniciativas se os acercan a, sí. Bueno, a yo, vosotros? Sí, yo, yo quería matizar, porque eh, de lo que se está comentando aquí, y hablando de sociología y comentaba esto antes, hay un primer factor que me parece destacado y que nos viene y nos va a venir más, y es que eh, somos una sociedad enormemente envejecida eh, y además lo vamos a ser más en el futuro. Eh, por primera vez el Eustrata ha hecho unas predicciones que son positivas, es decir, no bajamos de población y no nos hacemos un poco más viejos, sino que incrementamos con inmigrantes, por cierto, eso no suele gustar, con inmigrantes, ¿no? Entonces, claro, la primera cuestión que tenemos que tener claro es que eh, la gente eh, se está haciendo muy mayor y es una tendencia enormemente progresiva. Entonces, esta gente mayor, que entre los cuales ya me tendré que incluir próximamente, bueno, pues sí que tenemos una cierta cultura, porque para la primera cuestión es que para esto no sirve todo el mundo. Este tipo de... de de, de convivencia exige pues, un nivel de autogestión, un nivel de compromiso, de compatibilidad, de empatía entre las personas, que no es un sistema para todos, sino para algunos. ¿no? Entonces, ¿qué es la primera conclusión? Que esto, por un lado, es un fenómeno sociológico que es imparable. La mayoría de la gente mayor y con buen criterio quiere vivir de una manera independiente, si es posible, con gente que festeje los goles del atleti eh, igual, y no la real, o sea, la real tenga un cohousing y los del atleti otro. ¿no? Entonces, la gente quiere convivir a ese nivel mientras pueda, mientras no tenga que, que, que tener una dependencia. ¿no? Entonces este es un principio que hace que este, haya futuro en estas líneas. Además estamos hablando de una sociedad que eh, personas mayores que mayoritariamente pertenecen a una generación que es propietaria de sus viviendas, con lo cual pueden jugar, pueden jugar con esto. Entonces a mí me parece que esto tiene un futuro enorme. De hecho cojo una palabra de Iker que es que lo que yo veo. Yo llevo ya un montón de años, yo hablaría siete, 8 años viendo proyectos. Es más lamentablemente hay una un proyecto que lleva siete años, además una primera vez creo que vinieron contigo, que no han conseguido eh, bueno, pues hacerlo material pues porque hay que tener un suelo, la base de todo y hay que radicar en un ayuntamiento. Entonces, bueno, eso exige una gestión. ¿no? Entonces, primera cuestión, eh, yo veo los seniors mucho más consistente Ahora mismo tenemos encima de la mesa más proyectos de, de, de co-housing senior que de, que de joven. También reconozco que los jóvenes, y algunos están aquí, lo tenéis muy jodido, ahora mismo. Y espero que, eh, que cambiemos entre todos la realidad y no sea más jodido de, de lo que ahora mismo se prevé. Es decir, también alguien ha comentado aquí, creo que ha sido Iker en este caso, eh, para muchos jóvenes, eh, dar una aportación de capital a ese nivel y pagar un alquiler de, que está por encima de los nuestros, estamos hablando de alquiler de 700, 650 euros, en el parque público nuestro nos pagan 200 euros, eh. Entonces, claro, no, muy pocos jóvenes están en esas condiciones. ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco la situación. A partir de ahí, ya termino en esta primera intervención, nosotros hemos hecho nuestros deberes. Es cierto que alguien puede decir, y con razón, que llevamos muchos años, pero llevamos muchos años hablando y escuchando. ¿eh? Nosotros escuchamos, escuchando. Entonces, a partir de ahí, tenemos una normativa, ha salido aquí el decreto de vitalidad, tenemos unas ayudas. Esto es posible. Por lo tanto... Lo que esperamos es que la sociedad civil se mueva y nosotros estaremos ahí siempre, desde luego, desde mi departamento, para apoyar estas iniciativas al máximo nivel. Seguramente tengamos, porque las dos que han salido nos han costado sangre, sudor y lágrimas. Hasta esa pequeñita esa pequeñita que os comentaba, aquí hay gente que, que lo puede corroborar, nos ha costado dos años de pelea con el ayuntamiento, para que entendieran que no era una trampa, que no había, que no había intereses especulativos detrás. Bien, quiero decir con esto que, bueno, pues tenemos las herramientas y ahora hace falta que la sociedad civil se mueva. Y evidentemente hay que trabajarlo, hay que sufrirlo y no es para todos. Pero hay que moverse. Sin eso no se van a solucionar los problemas. Sí, yo por retomar un poquito y, y había alguna duda que me habían planteado, el modelo de viviendas colaborativas obviamente no viene a suplir eh, ningún eh, el gran reto que existe en generar un parque público en alquiler. Obviamente, la vía de entrada preferente para las personas jóvenes y con menores ingresos es, es un parque público en alquiler que, que, se, que sirva de soporte para garantizar de manera efectiva el derecho subjetivo a la vivienda. Entonces, estamos, eso es un reto social y como sociedad que tenemos que construir. Eh, esto viene para otro tipo de de eh, potencialidades que ofrecen eh, las alternativas habitacionales de este caso no es ni alquiler ni es ni propiedad y genera en mi opinión una, un modelo de sociedad más avanzado más participativo más enriquecido con ciudades con, con mayor mezcla eh, social eh, y tipologías de vivienda y eso cohesiona a ciudad y hace una que es una ciudad más atractiva eh, pero obviamente no, no está para todo el mundo ni viene a significar esto una renuncia de repente una marcha atrás de las Administraciones en su labor fundamental, que es dar soporte a un derecho constitucional. Sí, eh, sí estoy de acuerdo con, con eso, Ikeri. Gracias a, a todos y a todas. Eh, efectivamente, bueno, estamos hablando de, de, de barreras ¿no? que puede haber también entre la Administración, diferentes lenguajes, diferentes, diferentes eh, cuestiones. Sí que me gustaría eh, apuntar aquí que en la desde el Gobierno vasco se, ha, se incorporó en, el, en la estrategia de viviendas, se, se han incorporado los, los documentos normativos, el Ayuntamiento de Vitoria, como bien ha dicho eh, Isabel, en la nueva revisión del plan general, en la revisión ¿no? que se acaba de aprobar inicialmente, y como os decía antes, está abierta para alegaciones hasta el 1 de julio, estará. Eh, tiene, eh, ha, ha incorporado también estas, también estas, estas cuestiones, porque lo que, estamos, lo que pretendemos es prepararnos para eh, lo que, la, las posibilidades que vamos a tener en Vitoria con la posibilidad de, de parque de, parque de, de, de suelo. ¿no? Eh, Vitoria ha, ha trabajado tradicionalmente en colaboración con el Gobierno vasco desde hace muchos años, desde que se aprobó el plan general Actualmente vigente en el año 2000, luego el refundido de 2003, pues eh, bueno, el incremento de suelo protegido y de suelo para viviendas de protección oficial y viviendas tasadas así fue, fue muy grande. ...con unos porcentajes del 85% en las zonas nuevas y eh, se comenzó con una, con, con una dinámica de acuerdos y de cesiones de suelos... ...para viviendas sociales y para viviendas protegidas en, en nuestra ciudad. Eh, eso en este momento va a tener una segunda vuelta de tuerca... ...digamos, con la densificación con la densificación de Salburue y Zabalgana que pone bastante suelo en, también encima de la mesa, del cual en Sánchez, el Ayuntamiento de Vitoria en Sánchez son propietarios de, de dos tercios de ese suelo y, bueno, pues ahora se están haciendo los documentos de urbanizaciones pendientes, etcétera, pero en el momento en el que eso esté preparado, pues eh, estas cuestiones, si están incorporadas en el plan general y si están incorporadas las, las, las normativas que necesitamos, pues podrán empezar a encajar también en ese, en ese, en ese momento, ¿no? Eh, por supuesto que, que tenemos que seguir trabajando con el parque de vivienda y a mí la sensación que me da es que estas, eh, bueno, pues estas viviendas que son interesantes, que son necesarias, estos modelos, tampoco van a ser absolutamente mayoritarios. Habrá irán creciendo, tal vez entre los seniors, etcétera Pero sí hay una pregunta que, que, que a mí me ronda la cabeza todo el tiempo ¿no? y lo he, lo he discutido con muchas personas. ¿Estamos hablando de viviendas? ¿Estamos hablando de equipamientos…? ¿Estamos hablando de una mezcla? ¿Estamos hablando de alojamientos dotacionales? ¿Qué creéis? Mario, ya que has acabado tú, empiezas ahora. O sea, es que yo te respondería, y no quiero ser respetuoso, me da igual. Cualquiera me vale. Lo que se trata es una, un proyecto de vida en común y bajo un esquema participativo, democrático, tal, eso para mí es lo fundamental, que sea en equipamientos residenciales, dotacionales, con mayores o menores espacios. Hombre, hay que tener mucho cuidado con el tema de los servicios comunes, porque, dada mi amplia experiencia de negociación con las tres diputaciones forales, que son tres, no una, tres, pues bueno, hemos tenido problemas, por ejemplo, a efectos de la degradación fiscal, con aquellos casos donde haya servicios comunes, es decir, como a alguien se le ocurra poner un servicio de comedor, eh, en, en, esa, en, esa, en, esa, en ese proyecto de cohousing automáticamente pierde la degradación fiscal. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que están por ahí que hay que tener cuidado, pero bueno, yo creo que controlando esos factores, estamos hablando de un producto que, tiene, que te permite vivir, o sea, eh, y además con una serie de espacios para la convivencia, y ya te digo, para mí lo fundamental es que sea un proyecto democrático, participativo y que esté autogestionado, es decir, que no aparezca alguien que, que también hemos vivido históricamente. O sea, en este país, cuando cayó la colaboración con los ayuntamientos, eh, sobrevivimos durante muchos años gracias a las cooperativas. Algunos de los cooperan están aquí. Entonces había dos tipos de cooperativas. Sacábamos un montón de viviendas de VPO en cooperativa para venta. Había dos tipos de cooperativas. Las de verdad, que eran cooperativas de toda la vida, y eran cooperativas, y había cooperativas que se habían constituido por empresas privadas, pero que, como en un entorno de, de problemas de acceso a la financiación, la garantía que te da, que la, la corresponsabilidad de, individual de todos y cada uno de los cooperativistas para responder ante la deuda, hacía que le dieran financiación a una cooperativa y no se la dieran a una empresa. Entonces, bueno, ese es un poco el tema. ¿no? tú dónde los, dónde los encajarías? La crítica planeamiento. Sí, yo también. A ver, lo mismo que antes he puntualizado, que lo que antes llamábamos vivienda, ahora no sé muy bien cómo llamarlo porque hay, pasan muchas cosas en el espacio donde habitamos. Yo creo que el suelo, las calificaciones, lo que decías, residencial, equipamiento, es que estamos hablando de lo mismo, es estanco. O sea, venimos de un planeamiento sectorizado, o sea, usos residenciales, usos industriales, usos de equipamiento. Entonces, tenemos la oportunidad con el nuevo plan general de, en algún sitio, o sea, no generalizado porque evidentemente va a haber viviendas de protección oficial y tienen que estar calificadas como tal, pero no sé si se podría llamar, no sé cómo se puede llamar, pero entender que estos nuevos usos que están sembrando en el, en el plan general no solamente tienes que hablar de uso, tienes que saber dónde lo implantas y la calificación, pues no sé cómo se tiene que llamar, pero... Esas parcelas cebra que nos salieron en, en Salburue y Zabalgana, que como no teníamos suelo material para cumplir los estándares del Gobierno, pues bueno, no nos inventamos que la ley lo, lo permitía, metíamos un equipamiento, pero sobre el mismo suelo montábamos un edificio residencial. Esto puede ser una vía, pero no tal y como lo tenemos ahora en el planamiento, porque son unos edificios enormes, vamos, que tienen muchas viviendas y mucho equipamiento. Yo no sé si tiene que haber algo de ese tipo, no sé, tendríamos que ver cómo llamarlo o el planeamiento, si la ley del suelo lo contempla, pero permitir tener una ventana de, para, para estos proyectos que no sabemos cómo son, es que eh, se están concibiendo y como no sabemos cómo va a acabar y qué uso mayoritario va a ser, tendríamos que tener un planeamiento colchón, bueno, yo qué sé, no sé cómo llamarlo, pero algo que no te cierre las puertas, es decir, que, pues, que tú, cuando decías Mario, es que me da igual cómo se llame, pero es que se tiene, o sea, legalmente tiene que llamarse de alguna manera. Pero lo mismo que nos pasó en, en del otro plan general a este, que las parcelas de equipamiento las llamábamos con apellido, acuérdate Ana, las modificaciones de planeamiento que hemos hecho cada vez que venía un colegio y lo quería hacer en la, en la parcela que era sanitaria y, y estábamos todo el día cambiando. ¿Qué hicimos? Equipamiento múltiple. Cumplimos los estándares y venga el que venga, le cabe su, su uso. Pues yo no sé, con este tema... Algo tendremos que hacer. No sé qué. Hay, hay muchas cosas por inventar todavía. Jorge. Sí, completamente de acuerdo. Yo, va, comparto mm. la, la, el planteamiento de, de Mario. Lo importante, lo importante es el proyecto. Pero desgraciadamente nosotros nos hemos encontrado con proyectos muy interesantes aquí en Vitoria y es que hemos, no hemos sido capaces de, de, de encajarlos en ningún sitio. Entonces, de alguna mientras tengamos instrumentos... Como el plan general, los planes parciales y estas cosas, tenemos de alguna forma que articular eh, la posibilidad de, de, de implantarlos o que sea un uso compatible en, en determinadas calificaciones. ¿no? Entonces, desgraciadamente es así. O sea, no tenemos un planeamiento al estilo british. ¿no? Que, que se negocia todo. Eso. No importa eso, que esté calificado, pero que no lo compliquemos, porque yo cuando empezamos luego que el sí, va a ser sí, sí, vivienda sí. colaborativa tasada municipal. Vivienda colaborativa protegida Vienda colaborativa adelante sí, sí, pues, de acuerdo no, sí, sí. y luego otra cosa importante que o sea yo haciendo un poco el recorrido a partir de lo que hablado ana eh, es la colaboración entre entre administraciones o sea yo creo que se ha venido colaborando en o sea, por, al menos desde desde lo que es en sánchez 21 durante un montón de años con gobierno vasco y ahora parece que se va a cristalizar otra colaboración en lo que es cesión de, de, de, de, de suelo, sí, parece, que sí, parece que sí, ¿no? Bien. Pues qué bien que nos transmitan a todos lo mismo. Entonces, lo mismo que se ha colaborado en materia de cesión de suelo... Estamos colaborando y además yo creo que bien en lo que es rehabilitación a través de los NEX, estamos funcionando como ventanilla única las sociedades, las sociedades urbanísticas y de rehabilitación de Euskadi con gobierno vasco para todo, todo esto, pues igual se podría abrir una, una vía de colaboración en materia de vivienda, de vivienda colaborativa, que es, valga, valga la redundancia. ¿no? Es decir, que yo creo que es un, un tercer escenario muy interesante, ¿no? al menos para, para Vitoria, con, con, con lo que se le abre ahora de, eh, de, de, de, de, su, de, de pon, poder poner suelo a disposición para, para eh, proyectos de este tipo u otros que puedan aparecer. ¿no? Sí, de acuerdo. Tú? Sí, hay, hay determinadas franjas que se ven cuando tiene, ves las, el parcelario y tal, que hay como la vivienda libre, la tasada, la protegida, tal, está como todo muy estanco y el, el, la vivienda colaborativa contribuye a crear puentes entre, entre barrios y, y también diría, por ejemplo, entre zonas de carácter industrial o de terciario y la zona residencial. Por ejemplo, el, eh, hablamos de vivienda colaborativa, pero también está la figura del co-living, que es aquella en la cual tienes personas que fundamentalmente eh, son profesionales, que, que, que viven en ese edificio, trabajan y tienen espacios para compartir, a veces también de trabajo. Puede ser una buena idea tener eh, eh, dotacional o, o, o uso compatible residencial cerca de polígonos industriales para que profesionales cualificados que que quieren atraer las empresas y dicen, ¿dónde podemos residir? Y residen en este tipo de, de, de soluciones habitacionales. ¿no? Entonces, bueno, eh, es, es, es factible te, y, te y te permite tener dotaciones atractivas para el, para el entorno empresarial, etc. Y, y, por supuesto, lo mismo para otros colectivos mayores, etc., ¿no? con, con un impacto social. Por lo tanto, creo que podemos, eh, como decía antes al principio, Vitoria tiene tiene, Gasteiz tiene una importante eh, oportunidad para escribir cosas que no se habían escrito hasta ahora y para innovar. Y, y bueno, pues creo que surgirán cosas bastante interesantes. Sí, yo también. Pero eh, me sigue preocupando, y sé que en la sala también habrá personas que les preocupa. Eh, claro, tenemos por una parte las, las normativas más eh, novedosas que intentan incorporar este tipo de cuestiones y luego tenemos la rigidez eh, que todos conocemos de, los, de la ley del suelo, de las diferentes leyes del suelo, porque eh, todos los sitios son parecidas, de las diferentes leyes del suelo, los planes generales, etc. En el plan general actual eh, se está haciendo un esfuerzo por esa flexibilización y por esa, por esa bueno, pues intentar esa, esa eh, mixtura de usos. Eh, pero, claro, luego tienes que, tienes que justificar los estándares que te está obligando la ley. Tienes que decir, esto computa aquí, esto computa allá, y eso es lo que te lleva a, esta, a, a estas cuestiones que, que, que cuando las ves desde fuera, pues igual no resultan tan comprensibles. ¿no? Hay otra cuestión que, que creo que, bueno, que también quería compartir con vosotros y abrimos al público después, si os parece, porque habrá, habrá preguntas, eh, que sería eh, la colaboración público-privada. Hemos hablado de la colaboración entre las administraciones, tenemos que colaborar entre nosotros, tenemos con flexibilidad, etcétera, Pero, ¿qué posibilidades hay de que eh, surgieran proyectos colaborativos con la, con, con la, parte, con la parte privada? ¿no? Sí, bueno, al final yo creo que es una parte muy importante. Eh, tal como comentaba antes, una metodología para mí interesante es intentar buscar algún proyecto piloto, en vez de intentar abarcarlo todo y cómo... Vamos a empezar con algo relativamente sencillito, con, aunque sean pocas viviendas, con algún colectivo con el que haya proximidad, eh, intentando analizar, eh, no esperando a que me presente el proyecto y a partir de ahí, no, y resulta que no lo tienes, no, vamos a ayudemos un poco a elaborar ese proyecto… A, a presentar algo eh, más aseado, que sea fácil de ejecutar y, y, en, y, en que, y en el que pueda haber elementos de innovación social, etc. Yo creo que ahí sí es cierto que si la administración o las administraciones tienen cierto interés, hay que, hay que bajar un poco, a remangarse un poquito y sentarse en la misma mesa. Conozco alguna administración que, que incluso les ayudaron a hacer el proyecto desde los servicios técnicos municipales. Bueno, no pido tanto, pero, pero desde luego sí habría que quedar de alguna manera en intentar que salga un proyecto piloto. Creo que el, el coste, la relación coste-beneficio eh, es, es altamente beneficiosa para todas las partes. Mario. Eh, muy bien. ¿Público-privado? Es que, ¿Cómo lo ves? Esta es una de las palabras claves, ley sí. de derecho a la vivienda y colaboración público-privada. ¿no? Entonces, bueno, yo de lo que veo, ¿no? Yo para empezar, mi definición es que creo en la sociedad civil, es decir, creo que esas iniciativas hay que, hay que empujarlas, y en la colaboración público-privada lo que he aprendido históricamente es que es buena, eh, que contrariamente a lo que se piensa lamentablemente he tenido que estar y nosotros hemos, nosotros hemos tenido que relacionar con fondos buitre de verdad y lo mejor que, lo que he aprendido cuando me he relacionado con esos fondos buitres es dónde está mi cartera al empezar la reunión y dónde estaba al final, pero bueno, ya esa gente hay que charla encima y sí que es cierto también que está apareciendo un tipo de colaboración y en este caso si son cooperativas o asociaciones de ánimo de lucro con más motivo, eso es, no hay mayor problema, pero también está apareciendo... Un tipo de, de, de, de, bueno, de fondo, de inversión, de mix, de empresa, gestora, no sé qué, que a nosotros nos vienen bien para promover el alquiler asequible, es decir, gente que está dispuesta a mantener una rentabilidad moderada a largo plazo, y bueno, pues a ese juego jugamos. ¿no? Entonces, vale, creo que es un tema que tenemos que, que desarrollar, de hecho se está potenciando. Lo que ocurre es que yo he visto y he experimentado ciertos límites, es decir, He aprendido también ciertas lecciones. Entonces, bueno, yo he aprendido que es complicadísimo uh, mezclar y, y, y combinar los intereses privados y públicos, muy complicado, y normalmente, eh, bueno, son mecanismos que funcionan cuando las cosas van bien, y son mecanismos que no funcionan en absoluto y se rompen cuando las cosas empiezan a ir mal o cuando el componente público se hace preponderante. Eso ocurre, ¿no? Entonces, Vale, colaboración público-privada sí, eh, diferencia cooperativa, cooperativas, asociaciones de ánimo de lucro, fondos de inversión moderados, que los hay, aquí en Vitoria en concreto, tenéis un, entran en VPO, es impresionante, ¿no? bueno, tenemos un fondo de inversión sueco que es hasta razonable, o sea, que es una maravilla, ¿no? Entonces, pero no es lo más habitual, y yo termino, sí, pero con condiciones. Isabel, bueno, yo de esto no tengo experiencia pero sí que eh, llevando el tema a la participación, a escuchar a la gente y a, y a trabajar en, en, en colaboración, creo que hay que hacer un esfuerzo en el sentido, yo no sé si ya con los fondos grandes, pero sí con las, eh, las asociaciones o los que estén promoviendo en, eh, esta, estas iniciativas a nivel más pequeño, yo creo que sí que podríamos... Trabajar conjuntamente, pues como hemos hecho, de esto no tenemos experiencia, pero del casco sí. Se ha hecho una mesa técnico ciudadana, o sea, es a otra escala. ¿eh? Yo, de, vamos, de, de esto estamos aprendiendo. Como decía, que esto es un aprendizaje, pero sí que, extrapolándolo de otros sitios, sí que estamos aprendiendo de que si no empiezas por la base y escuchas a la gente y trabajamos colaborativamente, pues no salen las cosas. Entonces, pues puede ser, eh, si hay algún... Asociación, ¿no? Jorge. Sí, yo aquí estoy más con Mario. <risa> que coste en acta. <risa> Ahora estoy en muchas cosas. <risa> <risa> pero bueno, eh, pero es, es cierto que es, es difícil compaginar, sobre todo en el mercado inmobiliario tan, tan, tan bastardo a veces, ¿no? O sea, eh, la colaboración público-privada cuando. El interés público, eh, es básicamente, busca el beneficio social y el interés privado lo que busca es una rentabilidad económica, que será muy, muy legítima, pero, pero busca una rentabilidad, rentabilidad económica. Y si ya son fondos buitres, ya buscan todavía más. ¿no? Eso. Es, es complicado. Yo no conozco fórmulas ahora mismo de encaje. Lo que sí conocemos son fórmulas que es, nosotros estamos aprendiendo ahora en el Sancho 21. O sea, a la vista de, estamos muy ilusionados con estos temas. Hemos visto la, durante estos dos años las, la, la complejidad que tienen, las dificultades y, y, y los, los, los escollos que plantean, y nos hemos ido al Instituto del Habitat, al Ayuntamiento de Barcelona, porque lo están haciendo. Y hemos visto cómo lo están haciendo. Están sacando concursos de, de derecho en superficie eh, y, y bueno, y está funcionando. Bueno, pues es una, es una primera fórmula. ¿Eso es colaboración público-privada? Bueno, pues hasta cierto punto sí, porque hay unos, unos privados con, con más o menos interés social que, se, que, que están interesados por proyectos de este estilo y la, y la administración, de alguna forma, los facilita. Ya pondrá la administración los, los, los estándares donde entienda que los tiene que poner y los condicionantes donde los tenga que poner y, y valorará más o menos el interés social de las propuestas. Pero bueno, yo creo que ya es una primera fórmula de, de interés público-primada y nosotros, eh, es, mañana lo veremos con, con la gente esta de Barcelona, pero nos parece que es una fórmula muy interesante y a nosotros como sociedad pública municipal podría ser una fórmula que nos podría encajar. Para arrancar, luego ya se nos ocurrirán cosas mucho más innovadoras y mucho más interesantes, pero yo creo que lo importante es arrancar. Es arrancar, sí. Eh, eh, sí. Y, mientras vamos, y luego vamos ya con las preguntas. Si sí. Una primera y fundamental es que nosotros, de misma, y es verdad, en nuestro trabajo, Nosotros nos reunimos con todo el mundo. O sea, de lo mismo nos viene Blackstone, que ha sido así. Te viene Blackstone, como te viene Catela, como te viene un promotor, una cooperativa, o te vienen, y hay aquí gente, te vienen eh, iniciativas... Eh, eh, sociales o civiles que, que, que, que intentan sacar un proyecto de hecho unas cuantas nos han venido y nos han dicho oye, hemos estado con el Sánchez Ventino y nos han dicho que vengáis donde, donde vosotros que, nosotros, que vosotros os, nos dais ¿no? bueno, eso nos, nos pasa ¿no? entonces nosotros nos juntamos con todos o sea, participación y eso se... y al revés también ¿no? bueno, o sea, es normal ¿no? o sea, que ese sentido estamos abiertos ¿no? pero yo es todos los derechos también el derecho de superficie yo, efectivamente, nosotros somos una administración y hablo del gobierno vasco ¿eh? además desde el año 1990 hemos hecho una propiedad temporal y una colaboración público-privada. Es decir, hemos sacado 25.000 viviendas protegidas, cedidas en derecho de superficie. Todos los suelos que se han transmitido por el gobierno vasco desde el año 1990 han sido siempre en derecho de superficie. Entonces, claro, llegamos a tener 25.000 viviendas. 25.000 viviendas en derecho de superficie. Entonces, quiero que seáis conscientes de que cada vez que movemos una parcela, siempre la cedemos en derecho de superficie. Y eso es propiedad temporal, cuando mi amigo Sergi Nazarre habla de las, de las propiedades intermedias, le digo, toma concertadas, 25.000, ¿no? Y colaboración público-privada, porque también hay que decirlo, esas 25.000 viviendas las ha he hecho la iniciativa privada. Y que también lo que, lo que dices tú, a mí no me escandaliza que un promotor privado o un fondo de inversión venga y, y nos pida un 5 o hasta un 6 de rentabilidad ...a largo plazo, me parece razonable, es más, siempre he defendido que no he conocido realmente al día de hoy, todavía no, ¿eh? y, mientras, y sobre todo ahora, si se vuelve a poner en pie el decreto, el real decreto de, de revisiones de precios, hasta fechas recientes he des, no he conocido ningún promotor privado que haya perdido dinero con nosotros, de lo cual me alegro, es decir, no, no queremos que los empresarios tienen que ganar dinero, los fondos de inversión, eso lo asumimos, ahora bien, tiene que ser un dinero razonable que encaje con nuestras políticas públicas y evidentemente no permitimos ni especulaciones, ni maltrato a los, a los inquilinos, ni listos de turno, que lamentablemente los hay. Ni queremos pelotazos a corto plazo, que también esto es un tema muy importante con los fondos, que cada X tiempo tienen que pegar el pelotazo porque así es así, la, la ley, la norma. Entonces, bueno, eso hay que tener cuidado. Entonces, sí, colaboración público-privada, insisto, sí, pero con matices. Abrimos el micrófono al público si tenéis cualquier cosa que queráis preguntar o hacer alguna observación o alguna, algún comentario. Por aquí tenemos alguna y por allí también. Empezamos. Eh, espera, espera un segundo, que empezamos por aquí, que le habían pasado ya el micrófono. Hola. Bueno, pues eh, la información que estáis dando me parece interesante, pero yo he estado en, en la cooperativa esta de Vitoria, de cohousing de la Bungari. Entonces, uno de mis objetivos era eh, cómo funcionaba en Europa ni cómo funcionaba en Europa la, los cohousing. Entonces, el representante del Gobierno vasco ha dicho que ha ido a Suecia ha ido no sé, y ha visto estas formas de funcionar. Pero aquí en la península tenemos Barcelona y tenemos también en Madrid que funciona. Entonces, eh, en este caso, el ayuntamiento de Vitoria, pues si va a Barcelona y si va a Madrid y ve eso, eh, habéis ido, habéis intentado saber cómo funciona aquello para poder, eh, to todo lo que han hecho allí, para poderlo hacerlo aquí en Vitoria, en vez de ir a Suecia, digo yo como me siento personalmente afectado, fui a Suecia en compañía de otros, ¿eh? en una misión institucional. Está en Barcelona, de hecho, los que dirigen el Ayuntamiento de Barcelona han sido compañeros míos en, en el departamento y han estado trabajando conmigo durante muchos años. Por lo tanto, tengo una relación de amistad y profesional muy cercana, por lo tanto, conozco perfectamente. De hecho, voy, de hecho, doy másters en Cataluña, por ejemplo, en, en materia de políticas públicas de vivienda y me conozco a la gente, entonces, pues sí que hemos estado escuchándoles y tal. Madrid tiene muy pocas experiencias porque eh, estamos hablando de una, de una exitosa... Pero de poco más, no sé si ahora la política de Ayusa de sacar concesiones de maniales sobre el suelo público se considera en este, en este paquete, eso también lo hemos hecho nosotros con derechos de superficies de los ciudadanos. Entonces, en el caso de Barcelona, están moviendo efectivamente suelos públicos y los están sacando pues como se está hablando aquí, o sea, eso es así. Yo, desde el Gobierno, ¿qué os digo? Y que os he dicho que nosotros ese tipo de políticas desde el Gobierno no las podemos hacer de una manera sistemática. Ahora bien, los objetivos de Barcelona, y aquí está Iker, que también controla eso, pues, por ejemplo, son mucho más moderados de, lo que, de los que tenemos nosotros en la práctica por estas otras vías. Es decir, una promoción, por ejemplo, hace poco, una promoción nuestra de 109 viviendas puede ser el objetivo de 10 años del Ayuntamiento de Barcelona en Cohassin. Es así. O sea, que sí que los conocemos, ¿eh? So, hemos comentado eh, que mañana, mañana tenemos aquí a, a gente de Barcelona, precisamente porque hemos estado en contacto con ellos para, para, bueno, pues para, para trabajar, de, para conocer sus propuestas y también para que las compartan a, aquí con nosotros. Vamos por aquí. Simplemente... Sí, pero perdona, termino. Eh. Sí, ah, pero perdona. Para mí eh, la, las experiencias de Barcelona son reales. Sí. Entonces, aquí los representantes del Ayuntamiento de Vitoria se están planteando ver cómo hacer, llevar lo que han hecho en Barcelona, cómo llevar aquí en Vitoria. Entonces, la, yo creo que mi pregunta es, ¿el ayuntamiento de Vitoria eh, conoce lo que están haciendo en Barcelona? Sí. Y entonces, si conocen lo que hacen en Barcelona, ¿por qué no se hace aquí? Pregunta. Porque, porque eh, las cosas… La, perdona, eh, claro. las cosas no… De, no es, Tienes que conocer, pero tienes que adaptar a, la, a, tu, a tu realidad. O sea, la, no, las normativas que tenemos en cada sitio son diferentes. Las normativas, incluso las legislaciones, son diferentes, según las comunidades autónomas. Y en cada ayuntamiento también tenemos nuestras propias normativas urbanísticas. Entonces, hay que adaptar. O sea, no es, aquellos ah, ellos han hecho así, nosotros igual. Hay que, bueno, pues hay que conocer y adaptar. Y que... No, simplemente que también, eh, antes lo hemos comentado, ah, no solamente es voluntad por parte de las administraciones... Eh, también hay que reconocer, por ejemplo, que en Barcelona o en Madrid la masa crítica de colectivos que pueden organizarse y demandar determinado un número de viviendas, 50, 100 viviendas, etcétera, son posibilidades mucho más amplias. Eh, al final hay que ir trabajando el modelo y que lo vaya conociendo. En Barcelona o en, o en Madrid hablas de este modelo y tienes un auditorio con 500 personas para apuntarse a la lista en Vitoria, obviamente, Vitoria-Gasteiz no vas a encontrar eso. Tienen que ser procesos eh, más artesanales, por decirlo de alguna manera, y que vaya calando un poco como lluvia más fina. Pero, desde luego, los modelos eh, teóricos y prácticos están perfectamente conocidos. De hecho, yo eh, tengo una cooperativa de, de, de vivienda en la que somos adjudicatarios de un suelo en Barcelona para desarrollar un proyecto de cohousing para personas con discapacidad y entonces conocemos perfectamente las fórmulas jurídicas, técnicas y cómo desarrollarlo, ¿no? y los problemas financieros y todo eso. Pero lo que quiero decir, en estos modelos lo más importante es el impulso del colectivo, en mi opinión. No se puede estar esperando a que la Administración lo haga todo. Los colectivos tienen que llamar a la puerta, tienen que ponerse en contacto y tienen que plantear proyectos. Si en vez de eh, 50 personas, los colectivos son de 5 personas, cuesta más. Hay que unirles, hay que tejer redes, hay que crear mesas intersectoriales para que juntemos a 15, 20 personas, etcétera, para que puedan, para que puedan tener un, un proyecto con más sustancia. Pero quiero decir, la información eh, va y viene y la colaboración y cooperación es, es, es permanente. A, ver, a mí, sinceramente, me deprime muchísimo escucharos pero muchísimo, porque nosotros empezamos hace cuatro años con un proyecto que, que supuestamente era muy novedoso y estaba muy bien y os interesaba, porque, porque recorrimos el ayuntamiento, el Sánchez 21, el gobierno vasco, en fin, dimos más vueltas que un tío vivo. Pero eh, después de cuatro años que nos hemos tenido que marchar de Victoria con el proyecto, que nos hemos ido a Murguía, que, porque no nos queda otra alternativa, ahora venir aquí, ver primera jornada sociedad y vivienda y me, me deprime muchísimo escuchar que no sabéis cómo llamarlo, no sabéis cómo tratar el suelo, no sabéis cómo enfocar estos proyectos, veis que existe esa necesidad porque el, el colectivo senior cada vez somos mayores y dentro de cuatro días formaréis vosotros parte de él. Y dejáis escapar las oportunidades, porque a nosotros nos habéis dejado escapar. Y no ha sido porque no hayamos llamado a muchas puertas. Y no ha sido porque no hayamos puesto muchísimo interés. Y tampoco ha sido porque eh, íbamos con las manos vacías, esperando que nos resolvierais. Pero veo algo falla, y no sé muy bien qué es. Pero el resultado, desde el punto de vista ciudadano, a mí me resulta muy deprimente. De verdad, lo siento, me resulta muy deprimente. Espero que con el paso de los años eh, seáis capaces de, de buscar salida a, a estos problemas, porque son problemas reales, son problemas reales. Somos conscientes de que son problemas reales y por eso estamos trabajándolos. Lo que te puedo decir es que, eh, que es que sois pioneros, es que habéis sido pioneros, empezasteis muy pronto. A ti te parecen tres años, cuatro años, os parecen un tiempo tremendo. Pero los tiempos para, para hacer cambios y para introducir nuevas dinámicas y nuevos procesos son largos. Son largos. Hace falta ser valiente, pero hace falta ser... siendo valiente. Estás aquí. Si no, si no eres valiente, no estás poniendo en marcha procesos y poniendo en marcha diferentes, eh, diferentes eh, mecanismos que te permitan incorporar estas cosas. Yo sé que a vosotros os parece, antes me lo has dicho, esto es humo. Eh, pero hemos dado pasos, estamos, estamos haciendo, sí, que no, que lo, no lo tomo, pero estamos, es que o sea, entiendo perfectamente, hemos hablado muchas veces. Entonces, eh, hemos dado pasos en el sentido de incorporar normativa, lo hemos dicho en el plan general, tú dices, pues eso a mí para qué me sirve, pero es que a los que vengan después, cuando aprobemos definitivamente el plan general, sí les va a servir porque lo que nos encontrábamos era con que teníamos, yo he lanzado aquí la pregunta, estos son equipamientos, son eh, viviendas son alojamientos dotacionales, ¿qué son? Porque esas son las cuestiones que en los equipos técnicos se planteaban y porque sé que es donde están los escollos y eso es lo que tenemos que resolver y cuando hacemos la modificación, cuando hacemos la revisión, visión de plan general nos preocupamos de que eso esté y de que empiece a aparecer para que los próximos que vengan no se tengan que ir a murguía que se vayan a murguía si quieren porque murguía es precioso y estoy segura que vais a estar muy bien pero un, pero esa es una esa no queréis estar en murguía pero bueno esa es una esa es una cuestión y luego la otra cuestión es la del precio porque también aquí se ha estado hablando de financiación y de las posibilidades de los co-housing seniors para, para ser, eh, eh, bueno, pues porque tienen capacidades de financiación, porque te, pueden tener su propia vivienda, etcétera, etcétera, y, eh, y la brecha que se genera ahí con otros co jóvenes o intergeneracionales que igual tienen otros problemas que, que vosotros no, ten, no tendréis. ¿no? Entonces también desde la administración, ¿qué suelo, una vez solventadas las cuestiones normativas y regulatorias? ¿Qué suelo podemos poneros y en qué precio para este tipo de iniciativas? Lo ha dicho Jorge. Nosotros jugamos con Patrimonio Municipal de Suelo, PMS, y eso nos, y, y no podemos regalarlo. Nosotros somos garantes de la, del, de los, eh, del, del, patrimonio, del patrimonio municipal, que es, eh, en, en, en muchos sentidos, pues una gran fuente de financiación de los ayuntamientos, que lo que tenemos que hacer es atender a muchísimos servicios. Entonces, ¿hasta dónde...? ¿Cómo? Esas son las cuestiones que tenemos, que tenemos que resolver. Yo hubiera estado encantada que hubierais estado, en, que, os, que igual os hubiera estado pidiendo eh, plaza dentro de, de unos años, pero no tantos. Pero, pero estoy segura que en Murguía también vais a estar eh, estupendamente y espero que la, para la próxima victoria sea capaz de dar, de dar respuesta a iniciativas como la vuestra, porque de verdad es una iniciativa bonita y cierto, trabajada. voy a completar la parte del Gobierno, como o se ha comentado, voy a responder también la parte del Gobierno. Entonces… Eh, yo estoy acostumbrado a producir eh, desapego entre la gente, porque nosotros habitualmente, ¿qué te voy a decir? Eh, si, alguien ha habla de valentía. Si, si, si no fuéramos valientes, yo a veces en broma digo, a mí me gustaría llevar el transporte, la movilidad sostenible, no la vivienda. ¿Por qué? Porque por definición, cuando adjudicamos una vivienda, dejamos de adjudicar tres soluciones. Damos una solución, pero hay otras tres personas a las que no le hemos dado una solución. El otro día, en Sestao, está aquí Luis Carlos entrevistaban a una persona que, había, que le había tocado una vivienda y su declaración y venía en el correo, que me lo apunté y lo tengo remarcado. Llevo 30 años pidiendo una vivienda en Echevide y por fin me toca una. Esa es la realidad. Entonces, también en este apartado, ¿no? En este apartado no lo tenemos claro, sí lo tenemos claro. Eh, lo que ocurre es que estamos aquí hablando en un marco teórico de cómo lo hacemos más amplio. Hay éxitos ya aquí, ¿eh? o sea, no se nos olvide que ya hay casos de éxito. Y en vuestro caso que si sí es cierto que estoy hablando con nosotros, yo he entendido que, esta, que esa, esa promoción va a salir. Os cuento lo que hay y a veces puede ocurrir que no se encaje. Es decir, igual nosotros, dicho de otra manera, por lo que no sé, creo que esa operación va a salir, va a ser en Murguía, no sé, en Vitoria, efectivamente, pero en todo caso, y es posible que algunos de vosotros no tengáis ninguna ayuda pública, sí, es posible, pero otros puede que sí. Eh, nosotros jugamos con unas reglas que os las he comentado. Entonces, ¿eso significa que todo el mundo tiene acceso a esas ayudas? No. No significa eso. Significa que mucha gente en determinadas condiciones, que son creo que bastante generosas, accede a unas ayudas importantes, pero a otra gente no, no, le, no le damos ayudas, porque consideramos que no que no hay que darlas. Entonces, bueno, pues evidentemente esto es lo que hay. Pero que estamos desorientados, no más de lo habitual. Bueno, la movilidad tampoco es fácil, eh, Mario. Tampoco se ponen todos contentos por nada que hagas. ¡Uy, comparamos eh, la vivienda! Más, más, te bueno. ...pásate una temporada de movilidad. Bueno, eh, más preguntas por allá o comentarios. Bueno, es una pregunta si en el Ayuntamiento de, de Vitoria se, se os plantean eh, eh, dentro de un suelo... Eh, ...desde la iniciativa privada, un suelo que, que, que os piden que sea equipamiento... ...porque quieren promover pues, un proyecto de vivienda colaborativa... Y si eso lo contempláis ahora en la revisión, que estáis haciendo? No, no sé si me explico. Sí, es un poco la Igual pregunta. Igual que cuando alguien pues, dice, pues quiero hacer un colegio o quiero hacer un ah. hospital, eh, ¿se os, os, os, os plantea este, estos casos? Sí, es un poco la pregunta que he hecho yo, que les lanzo yo antes a ellos. ¿no? ¿Y, y si sí, son viviendas con... o son equipamientos. ¿Y qué condicionantes pensáis poner? Sí, que, pues que... Pues, sí. Lo paso eso, pues tiene que haber un impacto social, pues tiene que haber un porcentaje de personas que, que estén apuntadas en el cheque. Bueno, algún tipo de criterio para, para, que, para demostrar que tiene un impacto social. esa eh, A ver, por una parte está... Eh, cómo las, cómo las eh, de alguna manera las clasificas, aunque no les gustan las clasificaciones a ninguna, a mí tampoco, pero hay que hacerlas porque nos lo obligan las normativas, si son viviendas o son equipamientos, y entonces dependiendo de, de, de qué sean, pues van a poder estar en unos sitios, en esas parcelas que nos acaban de decir pintadas, pues en unas se, se podrán poner y en otras no. Eh, luego hay unos regímenes de compatibilidad y de flexibilidad de usos que te permiten, aun siendo equipamiento, pues que te admita pues, determinado tipo de vivienda si es que tiene un porcentaje superior a no sé cuánto de elementos comunes, que todo eso hay que definirlo. Eso en el plan general que estamos revisando, lo que estamos intentando, primero, el, las hemos incorporado, no existían y ahora sí que las hemos incorporado y luego lo que pretendemos es, en general, para, estas, para estos usos y para, y para todos los demás, que el plan general sea más flexible, que permita más… Más, eh, bueno, más interacciones entre los diferentes usos eh, y en los diferentes tipos de suelos pues, que se puedan poner eh, más cosas, cumpliendo otras eh, no, las normativas que, de compatibilidades que puedan tener, etc. Entonces, eh, esa es una cuestión. Y luego la otra es la definición, porque claro, estamos hablando de que son viviendas colaborativas que tienen una serie de cuestiones comunes, pero en ningún momento nos hemos puesto a definir cuáles son esas cuestiones comunes. Mario ha dicho, cuidado, que no haya un comedor. ...en el que se dé comida, porque entonces vamos a tener problemas con los de, con los de coordinación tributaria, con las diputaciones. Entonces, al final, eh, con toda la buena voluntad, tú puedes definir un, un, un esto que dices, bueno, pues los apartamentos individuales son muy pequeños... Eh, y luego tenemos pues, cocina colectiva, comedor colectivo, no sé qué, y entonces de repente que tu definición de proyecto está empezando a, a, a hacer otras, a tener eh, problemas por otros sitios, ¿no? eh, Antes comentábamos, Isabel, nos puedes contar, eh, ¿tenemos viviendas colaborativas en Vitoria? Sí, hace 30 años. <ríe> bueno, Ana y yo fuimos… Eh, cuando gobernaba José Ángel Cuerda, nos encargó hacer viviendas, o sea, apartamentos tutelados, que se llamaban entonces. Pero los apartamentos tutelados, con sus elementos comunes de salones, de cocina, lavandería y demás, y unas vivienditas minis que tenían en, no, no, entre 25 y 30 y pocos metros. O sea, era como mucho una habitación, una mini cocina, porque luego tenían los servicios comunes abajo. Entonces, esa, esa fórmula se, ha, se hizo... Ana hizo un proyecto ex novo en un solar y a mí me tocó rehabilitar un edificio en el ensanche 19 cuando decíais, era un edificio de viviendas, estaba calificado de viviendas, pero la, el ayuntamiento dijo, nos han regalado este edificio porque lo heredó el ayuntamiento del propietario que falleció y, y en aquel momento el alcalde dijo que estaba promoviendo los apartamentos tutelados y apostó por esa, por esa vía. O sea, es que al final eso de ser valiente es así, o sea, son como apuestas ¿no? que, que se hacen y se pueden hacer en una parcela o en un edificio. Por eso decíamos lo de la regeneración, porque la regeneración de los barrios puede provenir de ahí. Pues un, un, un edificio que se ha quedado medio vacío, que han fallecido, que lo tienen en alquiler y ven que puede tener una posibilidad de hacer este, este tipo de iniciativas u otras, porque esto evoluciona, o sea, la sociedad evoluciona más, mucho más rápido que, que las normativas. Entonces, esa agilidad tenemos que tenerla. Esos eh, apartamentos tutelados que se llamaban entonces, que comenta Isabel, que, que, que hicimos hace 30 años, pues eh, eran, son que siguen, sí, sí. eh, siguen en marcha son viviendas sí, sí. colaborativas pero son de gestión pública sí. por eso antes en la introducción os decía ¿no? vale eh, tenemos que definir muchas cosas tenemos que definir cuál es el grado o hasta dónde o los diferentes grados de elementos eh, colaborativos porque pueden ir desde el núcleo de escalera y un jardín común hasta muchísimas cosas ¿no? y ahí hay una graduación que dependerá de cada uno de los colectivos o y pueden ser de gestión pública como son los apartamentos tutelados, donde se comparten muchas cosas, pero tienes tu espacio, tu, espacio, eh, tu espacio personal, pueden ser privadas, porque hay cohousing, yo hace no mucho asistí también a una jornada, pero que eran, eh, y, por, por intentar entender o aprender cosas que estaban viendo en el tema de cohousing, y eran eh, definiciones eh, prácticamente de apartoteles, lo que se hablaba allí. O sea, eran unas gestiones privadas donde a ti te alquilaban por unos uno y tenías unas especies... digo, ostras, estos esto son apartoteles, esto, apart esto, no esto no es lo que yo quería, sí. quería ver. ¿no? O puede ser una gestión cooperativa, puede ser una cooperativa que, que se define. Pero todo eso, todo eso son viviendas colaborativas, pero con diferentes, con diferentes grados. Y esta ciudad pues, pues tiene, eh, tenemos ejemplos, tenemos cosas muy interesantes... Y tenemos que seguir trabajando para poder dar cabida a estas nuevas que nos vienen ahora, con las que no nos habíamos encontrado hasta ahora y no estábamos preparados. Más cosas. De, to que... de todas maneras sí, eh, como estamos hablando de nuevos eh, conceptos de vivienda que va a activar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, eh, el PGU, el nuevo largo me lo fías. Quiero decir que eh, supongo que estaríamos hablando también, y lo lanzo porque tampoco está todo hablado y demás, pero eh, por hablarlo en público, el tema de que con la nueva ordenanza, incorporando la normativa de diseño la nueva, podríamos activar ya el, eh, el, los modelos de diseño de los alojamientos dotacionales y llevarlos a residencial. No hay que esperar al plan general. Bueno, eh, van en, van, pueden ir en Sí, paralelo, pero bueno, ¿eh? que al final la ordenanza se puede, se puede redactar y llevar a pleno en un, en un periodo previo y, y aprobarlo antes del plan general. Sí, las ordenanzas también hay que trabajar. Sí, las ordenanzas también tardan, pero <risa> igual en el mismo pleno se aprueban las dos cosas. Pero... Bueno, pues ojalá. ojalá. Pero, pero bueno, que al final quiere decir que, que hay trabajo por, sí, por hacer y, y, y por ahí, de ahí la importancia con los colectivos. ¿no? Por allí arriba tenemos una mano levantada, pero aquí también. Por allí dos. <risa> A Rachel León. Rachel León. pues justo, justo esa era mi pregunta, ¿no? Si, si tenemos que esperar eh, para presentar iniciativas a que se apruebe el plan general o, o creéis que no, porque la verdad, según parece, esto es bastante dificultoso. Eh, seguramente que el grupo que, de trabajo que tengamos, pues seamos gente que no conocemos mucho el tema, entonces nos cueste mucho y creo que es una pena, como les ha pasado a los de Lagungarri que estén tres años pues, dando vueltas, pues para luego no conseguirlo, no conseguirlo de otra manera que no era lo que querían. Y la pregunta es esa, si tenemos que esperar a que se, a que se eh, apruebe el plan general, pues para no estar dando tantas vueltas. Y luego otra es eh, de qué manera podemos acercarnos y a dónde para hacer esas solicitudes. Bueno, eh, como decía Iker, ¿no? eh, también estamos trabajando en esa ordenanza, en esa ordenanza de vivienda y, y, y también a la par estamos incorporándolo en la revisión de plan general. Entonces, bueno, pues vamos, vamos definiendo los elementos normativos porque los que tenemos ahora mismo pues no, no, nos están dando, no nos están dando juego para incorporar estas cuestiones. Eh, y luego a la hora de dónde, de dónde informarse, pues es que en este momento pues estamos, lo que os estamos diciendo, estamos todavía con esa falta de, de normativa o de posibilidad de incorporación de este tipo de suelos. ¿no? Sí que nosotros en, en Sánchez 21, cuando estamos sacando suelo a, a cesión, cesión de suelo, lo que pasa es que son parcelas, generalmente son grandes. Entonces, sacamos suelo… Y estamos eh, intentando favorecer que entren cooperativas y nos están entrando. Están entrando, están entrando en, en, las, en, en las parcelas que sacamos para construir cooperativas que están viniendo con proyectos bien interesantes, eh, con, con fórmulas que cada vez tienen más cosas eh, de, de, de espacios comunes, colaborativos, etc. Eh, y bueno, eso sí que estamos intentando hacer. Pero bueno, tenemos, sacamos las parcelas que tenemos, las que con ese formato, o sea, que son bastante grandes. Yo, Por puntualizar, como estamos trabajando en ello y estamos aprendiendo, estamos a la disposición de que nos contéis los proyectos que tenéis, porque igual aprendemos para, para darle forma a la ordenanza. Eso que decía antes, que no tenemos experiencia, pero es que escuchar y, y, y sentarse en una mesa puede servirnos para hacer el camino, ¿no? ¿En Sánchez Ventura? No sé, sí. bueno, yo me he a la piscina, Dai. aquí está el gerente. Estamos en, en, en, estamos en otro momento, ¿no? En el, en el momento en el que apareció vuestra iniciativa, Laura, pues eh, a nosotros nos pareció estupenda, pero nos, no, y, y lo sabes además, pero nos encontramos con que no estaba la administración preparada para, para iniciativas de este, de este estilo. ¿Qué hemos hecho? Pues intentar poner en marcha un mecanismo que permita... Al, al menor plazo posible poder tener las herramientas para hacerlo. Y es en lo que está trabajando Iker, en lo que está trabajando técnicos de Sánchez 21 y técnicos del Ayuntamiento. Es decir, ese diagnóstico sobre la vivienda que se está haciendo ahora en Vitoria y luego una ordenanza que recoja, bien incorporada directamente en el plan general o podría ser al margen del plan general en paralelo, esas opciones. Es decir, ahora estamos en, en clave... De, de ya buscar soluciones. Al principio fuimos un poco incautos en el sentido de que pensábamos que se le podría dar cobertura a este tipo de, de, de iniciativas con las herramientas que teníamos, pero no era así. Es que no era así. Nos, nos dimos de bruces vosotros y nosotros, así de claro. Con el planeamiento urbanístico que está, que es una especie de cosa que hay por ahí. Y que, y que nos sorprende a nosotros mismos muchas veces en la administración. Ahora estamos en otra clave. Entonces, todas las iniciativas y planteamientos que se puedan hacer a priori, pues bienvenidos sean, porque seguro que van a enriquecer el, el, y nos van a, nos van a abrir los ojos respecto a realidades que igual nosotros no somos conscientes ahora mismo, pero que pueden enriquecer este proceso. ¿no? Y, y, y por hablar no se pierde nada. ¿eh? Por allá arriba teníamos otra... Caiso, bueno, pues algunas preguntas que pensaba ya las han preguntado por aquí. Y sí que es verdad que la sensación, como decía ella, es, bueno, la sensación y, y es que es así, que la sociedad va mucho por delante mucho de las instituciones y que a veces parece que hasta que las instituciones no, no sé, es un, como un pistoletazo o no. Eh, hacen suyo la cosa, ¿no? parece que no existe y te estás pegando tortazos por todos los lados. Yo también estoy en un colectivo, en una cooperativa y la verdad que no tenía ni idea de nada de esto, estamos dando pasos por nuestra cuenta y con algunas asociaciones que, que están en ello. Y, y por otra parte, eh, eh, también el miedo que da un poco eh, la normativización de todo esto, porque eh, antes igual es difícil porque no, no sabes el camino y luego igual por eh, experiencias en otros sitios que se han normativizado y se dificulta precisamente porque, por, por el exceso de normativización. Y como os estoy escuchando, la verdad que parece súper complejo el vivir, porque todo normativas y leyes y tal… Que hay, que no sé, no sé, a veces dices, no sé a dónde estamos llegando, si es tan difícil. ¿no? Y es verdad que en otros países pues de, de los años 70 se, está, se están haciendo esta, esta clase de viviendas. Y luego también que me ha llamado la atención, que habéis hablado algo de, he visto ahí algo del casco medieval, de Vitoria, entiendo. Y es verdad que en el casco hay uh, unos problemas grandes de.. de, de ...de vivienda en el sentido de que muchas están incluso desalojadas, edificios enteros y, y con graves problemas de rehabilitación a los que no se les encuentra salida... Y, y hay personas afectadas detrás de eso y bueno no sé se me ha saltado la alarma que habéis dicho que igual podía ser esto una no sé si para esas viviendas que ahora mismo está la gente desalojada y así llevan muchos años podía ser esto una salida una especie de con esos edificios a hacer algo así o no sé por dónde iba si tenéis claras eh, algunas no algunos pasos a seguir o si podrías contar algo de eso. Por, como lo estaba comentando yo en mi presentación, eh, no iba relacionado con ningún edificio en concreto, sino como, como es una posibilidad para determinados eh, edificios o viviendas en cascos antiguos que son difíciles regenerarlo, que están vacíos, etcétera, la posibilidad de ser rehabilitados integra integralmente por proyectos de este estilo, pero no iba, no iba referenciado a ningún colectivo de personas ni a ningún edificio concreto, iba simplemente como sí, una sí. posibilidad que se abría. En no general, más. es que es lo que está pasando, que se están cayendo muchos edificios porque eh, los vecinos no pueden afrontar ¿no? El, el rehabilitarlo, entonces que podía ser esta una solución, no, Vamos, es que sería regenerar eh, el patrimonio histórico así, ¿no?, con una utilidad. No sé, se me ha ocurrido, pero lo dejo ahí. En relación con el casco, eh, igual te, bueno, te, te, te, te damos dos pinceladas o tres de lo que estamos intentando hacer. ¿no? Por un lado, está el tema de la rehabilitación, que eso sí que yo creo que ha habido un acuerdo político importante dentro del ayuntamiento para impulsarla eh, específicamente en el casco. ¿Por qué específicamente en el casco con unas ayudas eh, ad hoc? Pues porque el resto de las ayudas que vienen para la rehabilitación, eh, por ejemplo, los Next Generation o otras ayudas que, que surgen de, de gobierno vasco, incluso del propio ayuntamiento, no encajan bien en, en la tipología de viviendas y en la protección que tiene el casco como conjunto monumental. Es decir... Eh, eh, la, la rehabilitación que te exige un next generation y tal es muy difícil de implementar en el casco, con lo cual los vecinos no tienen, no tienen ayudas ¿Qué ha, ¿qué ha hecho el ayuntamiento? pues el ayuntamiento lo que ha hecho ha sido habilitar una línea de ayudas específica para el casco que son 3,6 millones de euros que no es poco y se están gestionando desde Sánchez desde 21 ya se están dando ayudas a, a solicitudes que hubo incluso anteriores a a, a la aprobación de la norma y que se quedaron sin, sin atender en su día y ahí se está trabajando. Eso es rehabilitación pura y dura. ¿no? Es cierto que hay, hay actuaciones dentro del casco que deberían de ir más allá de la rehabilitación. ¿Qué pasa? Que para hacer una actuación urbanística dentro del casco, el planeamiento urbanístico y la, la normativa urbanística te condiciona a una cosa que se llama informe de viabilidad económica. Es decir, la operación urbanística que promueva la administración pública no es que tenga que ser rentable económicamente, pero al menos tiene que empatar, no puede perder dinero. Entonces, eso, hacer eso en el casco es complicadísimo. ¿Por qué? Porque una rehabilitación de una vivienda en el casco es prácticamente como hace, cuesta, incluso a veces más, que hacerla nueva, esa vivienda. Entonces, dentro del plan general se pretende activar un mecanismo, que es un poco a lo que ha hecho referencia antes Siker, de eh, asociar ámbitos del casco histórico que son deficitarios desde el punto de vista de, de, de este informe de viabilidad económica con otros ámbitos que sí que, que son, dan beneficios económicos, de manera que los beneficios que se obtengan en, en otros ámbitos se puedan, asociándolos a, a, a los déficits del casco, eh, eh, ...puedan, entre considerando las, la, las dos zonas a la vez, eh, generar informes de viabilidad económica eh, favorables. Ese es el tema. Entonces, ese es un mecanismo que entendemos que es muy novedoso y que se ha planteado dentro del Plan General. Eso permitiría rehabilitar conjuntos de, de, de, de viviendas, de edificios dentro del casco, incluso incorporando fórmulas de este estilo, eh, si se dicen las circunstancias. Pero es que el urbanismo, yo que vengo del medio ambiente y no vengo del urbanismo, es que el urbanismo es muy lento. Es que es muy lento. El medio también, ¿eh? Bueno, pero las, las, las, las, las, las flores salenantes que... Que, las que los planes, que los planes. Y los patos no, llenan. Si y entonces ese es el problema, que es que nos gustaría ir mucho más rápido de lo que, de lo que vamos. Pero bueno, yo creo que joder, se está apuntando a herramientas que, que pueden ser útiles y, y se están buscando soluciones. ¿no? Esperemos que, que, que... Hoy a la mañana nos, hemos tenido una entrevista en la red y nos preguntaban más o menos cuánto dura un proyecto de, de cohousing desde que, desde que se arranca hasta que se materializa. Yo no lo sé. Pero de lo que le hemos leído por ahí, de bibliografía, hablan de entre 5, 6, 7 años. ¿Mm? Igual vosotras lleváis más. No, ver, una cosa que porque veo un mensaje que... muy negativo y yo, sinceramente, igual es por mi optimismo natural, no, no lo veo así. Es decir, vamos a ver, porque habláis de, de, de proyectos. Es fundamental que tiene que haber un proyecto, tiene que haber un proyecto de vida en común, sistema... Lo que os he comentado, ¿no? esa es la clave de este, de este tema. ¿no? Pero luego, al final, es que tiene que haber un suelo. Tiene que haber un suelo. entonces Eso es fundamental. Es decir, no necesariamente... Ahora que lo digo, porque a mí me han preguntado. No solo un suelo, uno también puede comprar un caserío, puede comprar un edificio, rehabilitarlo, crear viviendas. Es decir, no necesariamente tiene que ser nuevo suelo. Puede haber otras figuras. Pero haceros a la idea... De que al final tú tienes que concretar un proyecto, tienes que, que comprar un edificio, hacer lo que tengas que hacer. Es decir, eso es impepinable, no te lo salta nadie. Entonces nosotros desde la administración, pues sí que a lo largo de los años hemos montado el sistema. ¿no? Yo lo que puedo decir es que si, si me venís mañana, si mañana nos venís al departamento con un proyecto, con un suelo y tal, tres meses después tenéis las ayudas. Eso os lo digo, porque ya está ahí. Además ya hemos definido lo que es vivienda colaborativa, como ha comentado Icar muy bien, a través del decreto de habitabilidad. Entonces, nosotros no, no tenemos ningún problema. Pero el estado real ahora mismo de esto, de este, de este tipo de productos, es el que es. De hecho, están aquí, he visto el representante, hay una asociación, REAS, ¿no? que eh, lo que está intentando hacer es promover este tipo de iniciativas entre todos. Y a mí también me sorprende muy mucho cuando te reúnes, cuando nos reunimos con vosotros. Que, que bueno, que, que, que os sorprendéis de lo que ya existe o sea, que, que muchas veces o sea, yo, yo, yo he vivido experiencias con personas que, que no sé qué se... o sea, al final a lo que voy, el momento procesal es el oportuno ahora mismo esto es así, hay proyectos en la sociedad civil, antes no lo había o sea, hace unos años no había ninguno bueno, había uno, ese que os he comentado que sigue estando por ahí y no se, no se materializa han ido a Cantabria, han ido a Burgos a la Rioja, no, no con, o sea tienen que aclararse un poco, no entonces la clave es esa. Estamos en el momento procesal oportuno, tenemos la, la, el sistema financiero de ayudas para ponerlo en marcha, pero ahora tenemos que empujar los proyectos y luego, sobre todo, eso es importante, os podéis desanimar o no, pero los, los pocos proyectos que realmente están saliendo ahora a nivel del Estado, que están focalizados básicamente en Barcelona y alrededores, poco más, ¿eh? porque en Madrid poco, y ahora estamos nosotros llegando... Cuestan tiempo, es decir, lo que has comentado tú, eh, yo los proyectos que conozco de Cohousing han tardado seis, siete y ocho años en salir adelante. Entonces, eh, yo, contrariamente al pesimismo, fuerza, juntaros en redes, informaros, moveros y luego, evidentemente, nosotros tenemos que hacer nuestra, nuestra labor, que es tener las ayudas movilizar a los ayuntamientos para que pongan suelo o para que haya vías y luego informar, porque una labor fundamental va a ser informar de este producto que, que tiene todavía mala prensa en muchos ámbitos, que lo sepáis Había alguna pedida por aquí no sé cómo andamos de hora que no tengo igual vamos terminando una más, no sé si hay por ahí alguna otra esta ya estaba pedida y por allí otra y cerraríamos Bueno, rachaldeón eh, yo creo que cinco o 7 años no es un mal plazo teniendo en cuenta que una promoción de las fáciles cuando eran las de Ensanche tardábamos tres cuatro años. O sea que me parece es desesperante pero es lo normal en cualquier promoción o relativamente normal. No debería ser pero no es raro. Eh, Quería preguntar un poco esas limitaciones fiscales que has comentado antes, el tema comedores, si sabemos qué otras limitaciones o dónde podemos ver esas limitaciones para ver si entran en conflicto un poco con lo que decías antes, ¿no? Estás pensando en una vivienda colaborativa, cada uno se la imagina de una manera o hay diversas maneras de imaginársela, igual resulta que, que generas un problema, depende de cómo la estés ideando, con lo cual estaría muy bien saber cuáles son esas limitaciones que nos pueden afectar fiscalmente a la hora de desarrollar un proyecto. Por otro lado, en Ensanche 21... Y también lo, has apuntado, lo ha apuntado Ana Oregui, el tamaño de las parcelas. En Vitoria casi todas las parcelas que tenemos suelen tener un tamaño excesivamente grande y sobre todo para desarrollar este tipo de proyectos que yo creo que hoy en día, dado que no se conocen mucho, es más fácil desarrollarlos para 20, para 30, eh, voy a llamarlas viviendas aunque no lo sean o para 40 que para parcelas de 100 o ciento y pico, ¿no? Entonces, creo que ahí no sé si desde Ensanche pensáis que se puede hacer algo para sacar parcelas más pequeñas. Y lo último, antes habéis hablado un poco de, de, los, eh, de la vivienda colaborativa para gente joven, un poco casi como, bueno, mira, los jóvenes que vayan al alquiler social, que esto está más para gente mayor, ¿no? Porque no tienen medios. Yo creo que no podemos despreciar o no podemos dejar de lado a la gente joven porque, entre otras cosas, mucha gente joven tiene más esta mentalidad de la vivienda colaborativa de la que la hemos podido tener gente que hemos estado acostumbrados a que ibas a comprar una vivienda y al día siguiente entrabas en tu vivienda o al año. Entonces, creo que hay mucha gente joven que tiene esta mentalidad de, de vivienda colaborativa, no solo para gente joven, también eh, intergeneracional, que salía antes, ¿no? y que creo que tiene que tener eh, ese acceso, tanto para una primera vivienda que no tiene apenas medios económicos, que podrían ser en suelos públicos en cesión de uso, ni siquiera, o, o, o un espacio como es, una especie de alquiler que luego te vayas, no lo sé, creo que se pueden buscar fórmulas. Y, y otra para gente joven que ya esté más asentada, pero donde se puedan mezclar familias y gente mayor y gente joven, que creo que hay mucha gente que si se le diera más publicidad o se informase más de estas figuras, creo que sí que hay más masa de la que podemos creer. Antes sí que decía que no es Barcelona, no es Madrid, pero yo creo que Vitoria en ese sentido es una ciudad bastante abierta a nuevas fórmulas y creo que hay bueno creo que no podemos olvidarnos de la gente joven como parte importante de, de la sociedad. ¿no? Nuevamente me siento interpelado. Eh, yo no he dicho en absoluto que, que nos olvidemos de la gente joven. Lo que he dicho es una realidad. O sea, lamentablemente la gente joven hoy en día, si analizamos sus niveles medios de renta, evidentemente hay gente joven y además en Vitoria es una ciudad que tiene un enorme futuro a todos los niveles, podría ser muchas cosas, y efectivamente en Vitoria hay muchísima gente, bueno, pues mucho joven, tal. también ha habido mucha inmigración, que se ha tenido que ir de aquí a trabajar a otros sitios, no pero bueno, Vitoria es una ciudad un poco especial en eso, no pero a lo que voy, y hay gente joven con capacidad económica, entonces la gente joven que tiene capacidad económica, evidentemente puede entrar a este tipo de figuras. ¿no? ¿Por qué lo veo problemático? La media, bueno, lo dice el Consejo Vasco de Juventud, ellos hablan de 1.200 neto, yo metería un poco más, mis cifras son distintas, pero bueno, poco más. A ese nivel de ingresos, sinceramente, no es financieramente posible que tú pagues una aportación de capital de 25.000 a 30.000 euros y luego pagues un canon de 750 euros al mes. No es financieramente posible, solamente hay una manera, y es que los papás pongan el capital social y contribuyan al pago, pero no ese es el objetivo que pretendemos. Es decir, yo no en absoluto descarto a los jóvenes, lo que pasa es que lamentablemente las condiciones, la, la jodida realidad que vivimos para los jóvenes es la que es, y mientras no la cambiemos, eh, veo que es una figura más complicada, simplemente. ¿no? En el tema de las desgrabaciones, e insisto, Vitoria es una ciudad que para mí podría ser lo que quisiera, porque lo tiene todo para ser. Ya veremos a ver hasta dónde llega o a dónde quiere llegar, ¿no? Y luego el último tema, las desgrabaciones fiscales. Bueno, yo llevo... Eh, en el 2019 presentamos, después de mucho tiempo de trabajo, una reforma fiscal que no, no ha tenido ningún éxito, cosa habitual. Yo estoy acostumbrado a que me echen para atrás los temas, lamentablemente. Y ahora acabamos de presentar otra, ¿no? Y espero que tenga mejor fortuna en los próximos... Hay elecciones, espero que tenga mejor fortuna pasados estas fechas electorales, ¿no? Pero claro, cuando negociamos, porque negociamos con tres diputaciones, además está así. O sea, la primera fue la Diputación Foral de, de, de Guipúzcoa, porque daba la casualidad que la promoción de enea está en Guipúzcoa, por lo tanto había una urgencia máxima de permitir que los cooperativistas tuvieran una salida fiscal que no existía. Es decir, ahora mismo en el Estado, en Barcelona o en Madrid o en el resto del Estado, no existe ninguna deuda. Esto es una figura que no existe. Esto es un mundo. Tú hablabas que no tenéis muy claro las cosas. A efectos fiscales en la cesión de uso no existe dicho sea de paso, y por lo tanto no tienen ninguna desgrabación entonces empezamos a hablar y hombre, eh, ahí, yo tengo algún informe por allí y tal. Eh, claro, yo insisto eh, eh, ni me pasa mucho porque también llevamos todo el tema de estadísticas es muy complicado porque hombre, yo en el Estado es una putada tienes una administración tributaria, tienes una administración tributaria nosotros tenemos tres cada una es de un padre y una madre siempre digo lo mío, y con todo, su, con todo el respeto que les merezco y tal, y que ellos me deberían merecer a mí bueno, pues cada una es de un padre y una madre, te dicen cada uno una cosa. De hecho, eh, tenemos impuestos que están regulados de manera diferente en función de cada territorio. ¿Eh? Y, por ejemplo, el IRPF, por ejemplo. ¿no? O sea, tiene una serie de matices a nivel territorial. Es una cosa... Entonces, bueno, ¿qué nos dijeron? Nos lo dice la Diputación de Quipuzco y luego se ha trasladado a... Álava y después pasó a Vizcaya. O sea, este ha sido el orden de los factores. ¿no? ¿Qué nos dijeron? Dijeron, oye, mira, porque la, el primer debate, y aquí estás tú, que has participado, habéis participado en estos debates, el primer debate que era si era compra o alquiler. Eh, había de todo, hombre, yo la, siempre la otra parte siempre pide todo. Es decir, las cooperativas pidieron, no, no, que sea compra y alquiler. Así, me deduzco la aportación a, a, a, a la sociedad como, como si fuera una cuenta de vivienda y luego la parte del canon como si fuera alquiler. no. Pues al final la opción fue alquiler. El mismo tratamiento, idéntico tratamiento que alquiler, que por cierto, creo que es bastante favorable, ¿no? Pero ese fue el tratamiento. Entonces, bueno, tuvimos una serie de problemas sobre... Porque la ley de vivienda decía una cosa, la ley de cooperativas otra, que a ver qué pasaba, o sea, una serie de matices técnicos que no voy a entrar aquí. Y luego nos salieron con que, ojo, ojo, a nada que haya algún tipo de prestación de servicios adicional al propio alojamiento, prestación de servicios, y ponían... Pues igual iba un poco por el tema de los alojamientos dotacionales que tienen también servicios de cocina o otro tipo, servicios médicos, cualquier tipo de actividad prestacional añadida a la, próxima, a la, a la, a la principal de vivienda hace que te consideren que eso no es eh, una operación de, de cohousing y que por lo tanto no, no entra, es otra cosa… Y por lo tanto no se considera y por, y por lo tanto no se degrada. Entonces nos, nos dijeron, oye, mucho cuidado, nosotros hemos trasladado a todas las iniciativas que nos han venido. Mucho cuidado con esto, las comidas las ponéis aparte. Aparte quiero decir, en, en el mayor de los secretos. Hacéis chocos y hacéis la comida y coméis, pero no digáis que estáis prestando servicios. ¿no? Entonces, esto es lo que nos han dicho. Y esto es lo que se ha trasladado. Entonces, afortunadamente... Si sí, existen desvaloraciones fiscales, otro, otro terreno ganado. Tenemos normativa, tenemos definiciones, tenemos ayudas y tenemos desvaloraciones fiscales. Eso no lo tiene nadie. Pero va a ser costoso mover los proyectos porque ahora os toca a vosotros. Bueno, hay una, una cuestión fiscal importante que es la de la deducción del IVA. Ah, bueno, esa. Que bueno, es el coste más importante porque como se considera dentro… <risa> Pero, pero ahí, hay, Iker, hay, digamos que las cooperativas de cesión de uso las, tienen el mismo mal tratamiento del IVA que el resto, el resto de promotores, de, promotores de vivienda en alquiler. Mal, claro, ya. efectivamente. Okay. Lo que pasa es que no es lo mismo un promotor profesionalizado, un fondo o lo que sea, que puede soportar más. Cuando nos referimos a esto, significa que una cooperativa que quiere desarrollar un proyecto se le considera promotor, se le aplica la ley de ordenación de edificación, se le entiende como, como un... ...como una entidad empresarial, profesional, un colectivo no profesional... ...se le considera colectivo profesional, como si tuviera ánimo de lucro, más o menos... ...y eso hace, eh, y aquí los que han desarrollado ¿verdad? todas estas cuestiones de... ...de chominear. sois podéis hacer, hacer una jornada solo para hablar de estos temas... ...hace que seas una especie de consumidor final y no te puedes desgrabar el, el IVA de las facturas que recibes. ¿no? Con lo cual, es un coste adicional que se va añadiendo a tu cuenta personal y que no recuperas... ...porque como no vendes las viviendas, no, no recuperas no se ese no, te, no consigues compensar ese IVA que te has ido gastando. Esto en un proyecto de 2, 3, 4 o 5 millones de euros... Eh, para, un para un colectivo que lo mueva 20, 30, 40 personas es un coste que puede hacer inviable el proyecto. Y desde luego las administraciones eh, no son sensibles a este tema, ni en base al interés general o la utilidad social o lo que sea están no se ven afectadas por, por interpeladas por esta problemática. Cuando ¿no? es que el IVAN, nosotros en esa bonita propuesta fiscal que hemos hecho. <ríe> También hablamos del IVA. Lo que pasa es que el IVA es, especial, es un impuesto especialmente complicado por la primera razón y fundamental, que es un impuesto que se define a nivel europeo. No es ni competencia de las diputaciones forales, ni tampoco del Estado. Y el Estado tiene la única competencia real efectiva de marcar los tipos, los tipos aplicables. O se ha podido marcarte como De hecho, la propuesta que hemos hecho nosotros es que, bueno, dado. lo lógico sería que fuera, está sujeto y no exento, con lo cual no puedes deducirte. La primera propuesta que dijimos es oiga, mire, Tipo cero y así usted me devuelve lo que, lo que yo he soportado en la, en la construcción. Entonces yo que no, que eso no es posible, que no nos dejan en la Unión Europea. Entonces no he dicho, oye, cuando menos, joder, tipo reducido, 4%, para que al menos el daño sea el menor posible. Pero bueno, mm. no lo sé. Eh, nos quedaba una pregunta por allá mm. y si os parece vamos a ir cerrando. Hasta mañana que tendremos otros ejemplos. Hola, buenas tardes. Antes de estas preguntas, la reflexión que han hecho anteriormente sobre el, el, que la normativa es lenta para cambiar, eh, yo lo que quisiera es hacer una reflexión sobre lo que habéis estado diciendo, ¿no? que no es tanto exactamente con la, con la vivienda colaborativa, sino en general una reflexión, eh, porque casi os veo que os escudáis, por decirlo de alguna forma, en el que todos, todos estos cambios que se pueden producir, que son novedosos, como está la normativa y hay que modificarla, y la normativa es lenta, eh, ¿es igual de lenta en todas las administraciones, en todos los ayuntamientos? Sí. mi pregunta. Porque aquí, que yo he vivido mucho problema con la vivienda, porque me ha costado conseguirla, en el 2007, por ejemplo, en el 2006, antes de la crisis, hubo ayuntamientos que cambiaron la normativa para que locales se convirtieran en viviendas. Y ahora se muestra como un, una idea estrella de, de la normativa que se va a cambiar aquí. Eh, y aquí hubo ayuntamientos, en Euskadi, que sí cambiaron esa normativa. Entonces, ¿qué pasa? Que el de Vitoria es más garantista y no puede hacer esos cambios y, y tienen que ser tan lentos. Cuando en otros sitios se ha hecho de forma más rápida atendiendo a las necesidades que tiene la gente que vive en esos momentos. Porque entonces era una barrera que Vitoria no podía cruzar. Y, había, y ahí estábamos gente con mucho problema. Porque la vivienda era extremadamente cara, muchísimo más que ahora. Y los sueldos no eran tan altos. O sea, es un problema que el de la vivienda no ha sido de ahora. Antes del 2007, si recordáis... Hubo gente que vivimos muchos peores momentos que igual de los que hay ahora, porque ahora el precio de las viviendas ha bajado. Y tengo un recorrido histórico que, bueno, eh, en fin, o sea, ¿por qué ese cambio tan lento de la normativa y tan garantista? Esa es mi, mi, mi pregunta y mi reflexión, que para mí le está sirviendo como de, de excusa. Yo ya sé que las normas cuestan cambiarlas, ¿no? pero es decir, ahí está la norma y no se puede modificar. Bueno... Depende, hay gente que sí busca otras soluciones, ¿no? Eh, bueno, lo que hemos estado trasladando es que efectivamente hay normas, hay dificultades, pero las estamos cambiando, las estamos modificando y estamos poniendo herramientas para que se puedan, para que se puedan incorporar estas soluciones más novedosas, porque depend depende de las definiciones y de la forma en la que las incorporemos, pues van a tener posibilidades de esos accesos a financiaciones o, de, o, o, o deducciones o lo que sea, ¿no? Eh, viviendas en Vitoria se pueden hacer. Eh, en Vitoria en este momento hay suelo para muchas viviendas, para 28.000 viviendas. El nuevo plan general reduce un poquito y está hablando de, de 25.000 viviendas. ¿Que Vitoria o eh, otras ciudades, quién es más lento y más rápido en mover el planeamiento? Eh, pues no sé, podemos hacer, eh, podemos hacer comparativas, pero yo creo que ninguna Administración es eh, rápida en modificar las normativas y en modificar los, los planeamientos. En algunas ocasiones habrá unas que irán más rápido y en otras habrá otras que irán que irán más despacio, pero, pero bueno, yo creo que en todos los sitios eh, son, son cuestiones bastante complicadas porque tenemos que atender a una normativa, a otra normativa superior y a, otro, a otras legislaciones que nos obligan a unos trámites que son muy burocráticos y muy farragosos y que lo tenemos que hacer todos, el Ayuntamiento de Vitoria y los demás ayuntamientos. En cuanto a las viviendas en, en, en locales, eh, bueno, eso es abrir otro debate aquí diferente, eh, que podríamos estar otras jornadas y no quiero alargar. Pero sí, que, sí que, sí, no, pero sí quería, por, por aclarar, has dicho que es el elemento estrella del plan general. El plan general eh, prevé solamente en unas circunstancias muy concretas, eh, por, por aclarar el error eh, eh, y porque no se amplíe, eh, en unas situaciones muy concretas en edificios de calificación terciaria eh, se podrían hacer viviendas en planta baja. Pero de manera general, en los locales comerciales o en las lonjas, por decirlo de una manera más, más clara en Vitoria, en el nuevo plan general, no se permiten las viviendas porque el, el modelo que tiene Vitoria y la capacidad de hacer viviendas que tiene Vitoria que todavía tiene suelo, cosa que por ejemplo San Sebastián o Bilbao por poner ejemplos cercanos, no tienen pues nos lleva dentro de los estudios y de los diagnósticos que hemos hecho a pensar que no hace falta poner, esas, poner eh, esos espacios como, como posibles viviendas eh, más que en unos casos muy concretos y muy específicos, pero que no va a ser una norma generalizada. O sea, no es, una no, no es la norma estrella del nuevo plan general. ¿vale? Sí, en todo caso, por comentar un poco el tema de la vivienda, yo creo que ahora mismo eh, hay oferta de vivienda VPO en Vitoria en venta. En venta hay bastante. ¿eh? De hecho, nosotros hemos sacado un montón de parcelas y algunas incluso se han quedado... Eh, vacantes, o sea, no ha acudido nadie a, a construir porque precisamente la, la oferta eh, supera la demanda y, y eso no lo ha hecho el sector. Estamos ahora, aprovechándonos de, de, del buen hacer de gobierno vasco en cuanto con el decreto de, de alquiler eh, asequible, estamos sacando parcelas eh, para precisamente, se, para que se pueda, en alquiler, en viviendas eh, protegidas en alquiler, para que se puedan eh, a, a, adherir a ese decreto y conseguir ayudas para construir y, y alquilar viviendas en unas condiciones bastante favorables. Ha salido una parcela, hemos adjudicado una parcela para 225 viviendas, ha habido otra que se ha quedado ahí esto, pero nuestra idea es seguir sacando eh, parcelas en ese sentido. Es decir, yo creo que oferta... Eh, de vivienda, vamos, tanto en venta como en alquiler, eh, asequible en Vitoria, si no hay ahora mismo, especialmente en alquiler, no es suficiente, de aquí a, a poco tiempo eh, va a haber una oferta importante. Y en cuanto al alquiler eh, social, que es eh, la, la otra… La, la, eh, el Gobierno Vasco está sacando ahora mismo… Está construyendo del orden de 300 y pico viviendas, eh, tiene otras 100 y pico, que una parcela para construir 100 y pico y ahora estamos, está cerrando el Ayuntamiento un acuerdo con Gobierno Vasco para otras 400 viviendas y la idea es seguir colaborando. Es decir, que, que, que sí que es cierto que hay, hay una demanda importantísima, especialmente de, de alquiler social, pero que oferta de, de vivienda en Vitoria, especialmente de vivienda protegida, hay ¿no? y va a haber más. Bueno, pues si os parece, hoy cerramos aquí, agradeceros a todos y a todas vuestra presencia y vuestras aportaciones y mañana con algunos ejemplos concretos, ¿verdad?, eh, que serán muy interesantes, pues ahí. os esperamos y os animamos a acompañarnos. que Ana Oregui, por moderar y, y estar aquí al pie del cañón en este debate. Y que Isabel, Mario y Jorge esquericasco, también a vosotras por estar ahí, por asistir como público. Ponemos punto y final al día de hoy, eh, a la primera de estas jornadas, de sociedad y vivienda. Ha sido un debate bastante interesante, han salido un montón de temas, incluso nos ha dejado un dato histórico bien curioso este, este debate y os emplazamos, os invitamos a que vengáis mañana también porque va a haber una jornada muy interesante que, que va a tener a representantes del Ayuntamiento de Barcelona, del Gabinete de Vivienda y también contaremos con experiencias de vivienda colaborativa desde la iniciativa privada. Con lo cual, van a venir a contarnos eh, sus experiencias particulares, personas que, que están ya en marcha con esos proyectos. A partir de las 9 de la mañana, os esperamos aquí también, en esta sala Francisco de Vitoria. ¡Hondo y Agatic! ¡Mía, esker.